A este grupo, así que adelante que tienen el apoyo nuestro y el apoyo de toda la provincia de Duarte y esa clase eh, desposeída donde no ha llegado nada y ustedes han intentado y están llegando. Así que adelante, hay, que hay, hay, hay personas que, como no, como no, la idea no fue de ellos y tampoco participan, eh, siempre le buscan la cuarta parte al gato, la quinta parte al gato, y además de eso, ven que no hay ningún tipo de interés, eh, que puede haber una búsqueda. Y por eso tratan de desacreditar las cosas que va bien. Pero eso, eso como dice el Quijote, no te lleves, Sancho, del, de del, de del rum rum. Eso quiere decir que estamos haciéndolo bien. Eso es así. Nada así es otro... Como tú señalas, hay personas que. Esa acción le ha impedido hacer eso claro, que tú estás diciendo. Y claro. Es decir, ese celo, y se dedican o intentan dedicarse a desacreditar esta ardua labor y loable que está haciendo este grupo de hombres y mujeres. Eso es así. Eso es así. Pero nada, eh, siempre, yo, yo creo que hay gente que no... Lo primero no se van a dejar provocar, lo segundo no tienen necesidad, no están pasando hambre, no son gente que tienen, que ya tienen un camino y un trillo eh, hecho en, este, en, esta, en esta región donde eh, prácticamente no pueden ser señalados, no pueden ser eh, eh, por eso que han, han el logro porque la confianza que le tienen las demás personas a ellos es porque, por eso es el, el aporte y por eso es que ese movimiento lo que pasa es que muchos lo ven todo como político y ven ese movimiento como algo que le puede que le puede restar a ellos la, ese, esa importancia esa, esa, esa eh, eh, para que eh, la necesidad que ellos tienen, que el pueblo lo necesite, tú sabes eso que a ellos les gusta si pueden resolver un asunto 100% los revueltos, resuelven un 50% porque hay un 50% que va a necesitar y quieren que ese 50% lo, re, lo, lo necesite porque son Viven de la necesidad del otro. Oíste, le dan el, si tiene sed, le dan un, le, le dan agua por el goteo para que así siempre tenga la necesidad de, de, de ellos. Y eso es lo que pasa con los políticos dominicanos. Así eso es. es. Vamos a pasar entonces ya en la parte final a los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward, con los eh, titulares. Adelante. Ahí está el periódico El Caribe, trae en su portada, dice la Asociación de Industriales de la República Dominicana, y eh, eh, no, no lo puedo observar bien, Mr. Edward, y vice decano perdón, de la UAS, pues favorecen una reapertura eh, gradual. Eso es lo sí, que sí. se ha estado intentando, como decíamos ayer, Serio, del Estado Dominicano, autorizó pues la apertura de algunas instituciones públicas, claro está, eh, con el mínimo del personal para poder laborar, para evitar que, ¿verdad? que sean una cantidad de personas y que esto pueda más que beneficiar perjudicar esta labor que se ha estado haciendo, evitando el contagio del coronavirus. Seguimos, Mr. Claro. El el próximo titular. Salud Pública, me quedé ahí. Estamos, parece, tener algunos... Vaya convenios. Técnica, esto, esto es en vivo, ustedes saben. Es un programa en vivo, pero de manera virtual, y nuestro amigo Edward, pues está haciendo allá maravilla Magia. para lograr partir a esta. Mr. Así serio, mismo, Salud Pública dispone un cordón sanitario en Puerto Plata contra el coronavirus o el COVID-19. Eso lo dijimos el mismo día que vimos esa... Esa procesión, y dijimos que a, que a Puerto Plata había que cerrarlo eh, en cuarentena 24-7, ni, ni nadie entre ni nadie salga, porque eh, epidemiológicamente lo que se dio ahí fue prácticamente una placa de Petri. Y los que han estudiado medicina saben lo que, yo, lo que yo les quiero decir con eso. Una decisión seria, muy atinada, porque claro. creo que en este momento la única manera de poder controlar el contagio que de seguro lo hubo el pasado domingo ah. por esa manifestación, o esa garanca.